Continuando con el módulo de circuitos con interruptores, vamos a hacer una aplicación sobre el circuito resistivo-capacitivo. Comencemos. En la gráfica vemos el circuito. El circuito por cuántos componentes está conformado. En este caso son tres, no cuatro. Recuerde que el concepto de carga puede ser todos los dispositivos que están por debajo del interruptor. Entonces nuestra carga en este caso está conformada por la resistencia y la capacitancia. Entonces tenemos tres elementos. La fuente, BFDT, el interruptor y la carga. Entonces el siguiente paso era analizar cómo es la tensión en la carga... Dado el estado de operación del interruptor, si el interruptor está abierto, ¿qué tensión ve la carga? La tensión que ve la carga con el interruptor abierto es la tensión que tenga el condensador, es decir, BCDT. Si el interruptor está cerrado, la tensión de la carga corresponde a la tensión de la fuente. Recuerde que el condensador, pese a ser un elemento pasivo, almacena energía y puede tener tensión entre sus terminales. Igual que un inductor que almacena energía magnética, puede tener corriente circulando entre sus terminales. Entonces aplicando la ecuación de Kirchhoff, igualito que en el caso anterior, B de fuente es igual a voltaje del interruptor más voltaje de la carga. En este caso, como la carga está conformada por más de un elemento, B de carga es igual a la sumatoria de las tensiones de cada uno de los elementos. Es decir, el voltaje de la resistencia, más el voltaje en la capacitancia. Entonces, analizando la tensión, podemos ver que la tensión de la fuente, en este caso, vamos a decir que es constante y vale P de C para todo T. El voltaje de la carga ya lo veíamos en la primera lámina. Decíamos que era el voltaje del condensador si el interruptor está abierto. Nuevamente vamos a operar el interruptor en T igual a T1. Y es el voltaje de la fuente si el interruptor está cerrado. De la ecuación de Kirchhoff queda determinado la tensión sobre el interruptor. Entonces teniendo la ecuación, las tensiones definidas podemos encontrar la ecuación diferencial que describe el circuito una vez que el interruptor esté cerrado para poder hallar la corriente que circula por la carga. Entonces aplicando la ecuación de Kirchhoff tenemos que la tensión de la fuente es igual a la tensión sobre la resistencia. Más la tensión del capacitor, más su condición inicial. Recordemos la ecuación de un condensador. dvc a DT es la corriente, por C es la corriente en el condensador. También podemos escribir la ecuación 10 como aparece en la ecuación 11. Es decir, en función de la tensión del condensador. En la ecuación 10 la tenemos en función de la corriente, mientras que en la ecuación 11 en función de la tensión. Es importante cuando uno analiza un circuito notar cuáles son los elementos almacenadores de energía. Por eso define las variables de estado del sistema. En este caso tengo un condensador, los condensadores son invariantes en tensión, por tanto mi variable de estado es la tensión sobre el condensador. Como a mí me preguntan es la corriente en el circuito, no tiene mucho sentido resolver la ecuación 11. Por la ecuación 11 lo que me daría es la tensión sobre el condensador. Y, por, y para poder hallar la tensión voy a tener que derivar y multiplicar por C para obtener la corriente. Si lo que me preguntan es la corriente, es más fácil resolver la ecuación 10 que ya me daría la solución de una vez. En un solo paso. La escogencia de un camino o de otro va a depender de la experticia de, en este caso, de ustedes, y eso solamente en la práctica se las va a dar. Podemos resolver la ecuación por cualquiera de las dos ecuaciones, la 10 o la 11. Va a involucrar un paso más o un paso menos, todo depende del tiempo y recordemos que en una evaluación la administración de tiempo es parte de la materia de evaluar ante un ejercicio que tiene tiempo. Un tiempo definido para su solución. Entonces, de la ecuación 10, como no es una ecuación diferencial, puesto que involucra una integral, debemos por el método de solución derivar la ecuación. Entonces, derivando la ecuación 10, tenemos que dc da 0, me queda r por día de t la derivada de una integral, es el término integrando 1 sobre c y dt. Y el término constante desaparece de la condición inicial. Entonces nos encontramos en ecuación diferencial número 12. La ecuación diferencial número 12 es una ecuación homogénea, puesto que está igualada a 0. Y es una ecuación de primer orden, puesto que solo involucra derivada de primer orden de la variable. Entonces la solución de una ecuación diferencial de primer orden... Es de la forma K por E a la menos T sobre tau, siendo tau la constante de tiempo. Para un circuito RC, la constante de tiempo es justamente el producto de la resistencia por el condensador. Entonces nuestra solución a la ecuación diferencial, número 12, es de la forma K por E a la menos T sobre RC, siendo K el valor de la condición inicial y se calcula a partir de la condición inicial. Entonces, calculemos la condición inicial, puesto que no la tenemos la de corriente, más sí la de tensión. Entonces, para encontrar el valor de k es necesario conocer la condición inicial al momento en que se cierra el interruptor. Recordemos circuitos 1 y redes 1. Un condensador en T1 menos y T1 más no puede cambiar la tensión entre sus terminales. Es decir, que para el análisis T1-T1+, menos -T1+, más, puedo considerar el condensador como una fuente de tensión. Si fuera un inductor, lo consideraríamos como ahí es invariante la corriente, como una fuente de corriente. Es decir, que para el análisis en T igual a T1, vamos a considerar el condensador como una fuente de tensión el interruptor va a encontrarse cerrado, es decir, que la corriente sobre el circuito se puede calcular como la diferencia entre las dos fuentes sobre la resistencia. Entonces vamos a tener que la ecuación de corriente en T igual a T1 es igual a BC menos BCDT1 sobre R. Para hallar el valor de K, Debo sustituir la solución de la ecuación diferencial 13 en T igual a T1. Eso nos daría la ecuación que tenemos como número 15. Si vamos sustituyendo, vamos a encontrar la solución de la ecuación de corriente. O sea, vamos a decir que I de T es B de C menos BC en T1 sobre R, que coincide con la con el valor inicial de la corriente en T igual a T1 por la exponencial de menos T menos T1 sobre la constante de tiempo RC. T1 es el delay de tiempo cuando se cierra el interruptor. Podemos haber resuelto por la ecuación de, de tensión en el caso de resolver por la ecuación de tensión teníamos ya una ecuación diferencial de una vez BDC igual a RC por BDCADT más BC en este caso tenemos una ecuación diferencial con solución particular es decir, vamos a tener que ddc/dt es la solución a la homogénea más la solución particular. En este caso como mi fuente forzante es una constante, mi solución particular es una constante. Si vemos el circuito, el condensador infinito se comporta como un abierto. Si esto es un abierto, la tensión entre sus extremos coincide con la tensión de la fuente y eso evita que haya circulación de corriente por la resistencia. Entonces, resolviendo la ecuación diferencial, tenemos que BCDT1 es BCDT1, resolvemos, hallamos el valor de K, que es la condición inicial, y tenemos que BCDT, de es decir, la tensión del condensador es BBC, más un decaimiento exponencial. Para poder hallar la corriente de la ecuación 17, tengo que derivar y multiplicar por C. Por eso les digo que dependiendo el camino que uno escoja y la pregunta que uno esté resolviendo o lo que esté encontrando, un camino puede ser más corto, otro puede ser más largo. Ambos caminos llevan al mismo sitio. Entonces aquí vemos la solución, la tensión en la carga y la corriente en la carga. Una vez cerrado el interruptor, la tensión de la carga es BC y como la corriente va decayendo desde un valor inicial hasta cero a medida que el condensador se va cargando. La ecuación de tensión de la fuente y del interruptor. Otra forma de resolver este mismo problema es aplicando la solución de Laplace. El problema de la solución de la plaga es que la plaja está definido todas las condiciones iniciales para t igual a 0. En este caso, nosotros tenemos nuestras ecuaciones definidas para t igual a t1, que es cuando opera el interruptor. Por tanto, vamos a tener que hacer un cambio de variable con la finalidad de poder utilizar la plaza, que es el que se presenta en la ecuación 18. Vamos a hablar de un t' que es igual a t menos t1. Eso quiere decir que para t' el interruptor opera en 0. Puesto que el interruptor operante 1 Sustituir va a dar 0 Entonces ya tenemos la condición para poder aplicar Laplace Entonces partimos de la ecuación diferencial Y sustituimos cada uno de los términos De acuerdo a las tablas de transformada de Laplace Una vez que tenemos la ecuación diferencial En la transformada de Laplace Despejamos el término que deseamos encontrar En este caso IDS Dejamos I de ese lado y aplicamos fracciones parciales. En este caso vemos en ecuación 20 que me queda un término constante más 1 sobre S más 1 sobre Rc. Aquí ya podemos aplicar antitransformada puesto que el término 1 sobre S más 1 sobre Rc tiene antitransformada. O sea, Entonces, aplicando la antitransformada, la constante queda igual y la antitransformada del término marcado en ecuación 20 corresponde a e a la menos t' sobre rc. Si devolvemos el cambio de variable, encontramos la misma solución que cuando lo hicimos de manera temporal. La única diferencia es que fíjense que la ya de una vez medió el valor de la condición inicial de corriente. Cosa que en el método temporal tuve que hacerlo resolviendo el circuito en T igual a T1. Ambos métodos llegan a la misma solución. ¿Cuál método de utilizar? Depende de la experticia del de estudiante o del operario de electrónica de potencia. Siempre se recomienda el método de Laplace para cualquier caso donde conozcamos la antitransformada y realmente sea fácil calcular las fracciones parciales de cada uno de los temas. Recuerden que Laplace, el método de solución, implica la resolución o poder descomponer la ecuación en fracciones parciales. Siempre el método temporal es más fácil de aplicar cuando conocemos la función en el tiempo y es fácilmente encontrar su solución particular. Entonces en este tema hemos visto un ejemplo resuelto por tres métodos. M2 por el método temporal donde encontramos directamente IDT. El otro método encontramos BCDT y a partir de ahí calculamos BSDT y cómo podemos resolver el mismo circuito utilizando Laplace. Los invito a ver el último tema, circuitos resistivo inductivos, donde vamos a ver la aplicación de un método híbrido, donde vamos a aplicar una parte temporal y una parte en régimen sinusoidal permanente